Sí, nuevamente en arroba joven, si todavía no nos estás escuchando, enganchate ahora porque viene la mejor parte, viene la parte donde vamos a hablar con mi panelista, como digo yo, Candela Molina, y ¿por dónde vamos a hablar? ¿Nos das una mano, Connie? ¿Por dónde vamos a hablar? Por, ¿No por no acá. dónde nos vas escuchar? Ah, no, no, no, no, no, no, no. yo voy a hablar por el micrófono y ustedes <risa> creo que también. Eh, mm, ¿Por dónde nos podés escuchar? www.mix-delmediomagazine.com <risa> <risa> <risa> <risas> <risa> y también nos podés buscar en Mix Magazine Oficial en el Instagram y ahora vamos a salir en vivo por Facebook en el Mix Magazine Oficial. Vas, Facebook, Mix Magazine Oficial y nos ves en vivo en este momento. ¡Exacto! Y si nos querés mandar un mensaje o comunicarte... 011 56 20 32 92. ¿Te quedó claro? Así que unite ya arroba, joven que empezamos. Hola Cande, ¿cómo Hola. estás? Bien, bien. ¿Llegaste bien? Sí, llegué bien. Estaba Sana. viniendo. Estaba viniendo de los madariagas De los pagos gauchos Pagos gauchos Candela, contame, ya contamos un poquito ¿Pero qué tema trajimos hoy? que vos lo elegiste? Vamos a hablar de los adolescentes de ayer y Bueno, porque no, no, no, no, no No, no, <risas> no, me, no me a entender, ¿viste? Porque me dice, che, me mira no, gente me dice, los adolescentes de ayer Y me mira, sí, no entiendo por qué A ver, bueno, seguí Bueno, vale, me nada dijiste gesto. que te... Sí, sí, sí, sí está bien, no que Te hacía rarito como, No pasa nada Dale <risas> ¿Y qué más? No. Y bueno, del ¿Cómo? vocabulario que usamos, somos medios raros. Eh, de influencers también, sí. vamos a ver qué son. O sea, adolescentes de ayer, de hace muchos años, sí. y adolescentes de hoy. hoy. Bueno, ¿y cuáles serán las diferencias que tenemos entre los adolescentes de ayer y los adolescentes de hoy? Primero vamos a ver, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué es un adolescente? ¿Vos tenés una respuesta así para darme? Y muy simple, ¿no? Muy cortita, así, una respuesta completa, no. Pero a no ver, sé. Mira, no hace poco hice un trabajo de psicología ¿sí que, sí. Es, que decía qué es ser un adolescente, así que probablemente te tendría que saber responder muy bien esa respuesta, esa pregunta, pero. Basta, no sé mucho. <risa> Me voy a meter abajo de la del pueblo acá. Bueno, pero lo que pero vos, creo a que ver, Yo pensás? que ser un adolescente lo marcan los cambios ¿no? que hay en esa, entre esa edad entre edad y edad. No sí, es muy, es muy amplia. de es muy amplia. Puede ser de los 13. Exacto. Los 19 tranquilamente. Hasta los 19. Vos es que buscando así exactamente, algunos le ponen una etapa, ¿no? De los 12 a los 19. Sí. Y después, no es adolescencia, yo pensé que, viste que algunos dicen... Las hay adolescencia 55, con los 35, hay pibes que vienen con la madre con 35, bueno, dale. ¿Sabés qué no se llama adolescencia eso? ¿Se llama adolescencia? Se llama juventud. Bueno. La juventud va de los 15 hasta los 29 más. Sí, ponele. voy a ponele, sí. viste? Porque habemos, sí. habemos algunos que vivimos muchos años con nuestros padres, entonces... <risa> Pasamos a ser, como vos decís, adolescentes. No solamente sí, sí. por eso, ¿no? Pero bien, sí, adolescentes, muchos lo marcan como la etapa que, que padecen. Yo no sé si ustedes la padecen. Adolescen, ¿sí? Adolescente, ¿Sí? ¿Adolescente Adolescen? viene de, de adolecer, de, sí, de dolor. De no padecer, sé por qué. Por sí. No sé por qué. Debe de venir del latín, andar sí, sí. no a los latinos. Es que tiene tantos pros como contras. A ver, contarme. La es? pasamos muy bien, porque es la etapa donde la única preocupación se supone que tendría que ser es ir al colegio. También tenemos nuestras cosas, ¿no? Exacto. Sí, se padece. Sí. ¿Se padece? Sí, se padece. <risa> sí. Bueno. bueno, sí, se padece por todo esto, creo que es por los cambios, ¿no? Como vos sí, dijiste sí. antes, por los cambios que tenemos. Eh, o sea, porque no solamente es un cambio físico, son cambios psicológicos, sí, está el encuentro de la identidad, de un... ¿El asepsia es el de los granitos? ¿Empieza? <risa> el no, gabón blanco. Para la asepsia es la marca. Bueno, la, la, la cosa que te pones para... Yo les estoy tirando, ¿no? Los granitos... Sí, sí, por eso te digo, cambio físico, cambios sí, físicos, empiezan los los, físicos. Los, los, los granitos que, que son unos enemigos. no Sí. ¿O no? sí Cambio sí, crisis, la cambios. diferencia en que te guste alguien y que te enamores de alguien. Debe sí, ¿eh? haber una diferencia, diferencia. Sí, tipo, a este chaboncito sí. le doy porque te gusta, ¿entendés? Pero de ahí a que estés enamorada de ese y una vida. Bueno, pero vos sabés que hay de de una de diferencia, ese. ¿no? Una diferencia de los adolescentes de antes con los de hoy. ¿Sería para hablar de una diferencia entre lo que era enamorarse antes de adolescente y enamorarse? ¿Cómo viven los adolescentes Yo creo en el amor que sí. hoy? Sí, bueno, no sé, no sé cómo eran. Cuando ustedes eran adolescentes y yo me ponía de no, ¿viste? Era <risa> que iba. Ya no tengo que hablar de lo que pasó el fin de semana pasado. <risa> <risa> yo, bueno, yo el anterior Connie, Connie. Claro. Te cuento, a ver, desde mi lugar, no sé. Sí. A ver, hay una diferencia con Connie también y hay una sí. diferencia con vos, de, de esta adolescente que está acá frente al micrófono, juventud, como lo si que quieran que lo llamen, vio. Sí. Pero bueno, yo me ponía de novio. Más en un lugar donde, donde vivía Madariaga era sí. el novio. Claro. Presentaba a la familia. Por poco no era el anillo de compromiso. Claro, ahora está muy naturalizado el no ser novios, ser algo. Y ese algo no tiene título, no sabés qué son. Vos, vos decís son novios, pero les decís son novios y te dicen que no, no son novios. No te son dicen, nada. porque te dicen o decimos. Bueno, no, si vos vas y les preguntás, ¿no? Yo Ajá. Tengo muchos conocidos que capaz están a, un, Meses. Meses y tienen una relación de novios y... No, son pero, pero yo creo que eso bastante se puso de moda Igual, porque conozco a gente grande y... Bueno, como ahora está de moda el poliamor O sea, hay un montón de relaciones Que no son... Que son más abiertas ¿no? Que son más ¿Son abiertas más que ellos, Sí, sí no, no, más independientes no. O sea, igual ninguno está con otra persona, ¿entendés? No, pero te quiero decir, así como está ah, esto sí, que no sí. tiene como un nombre propio, así tipo somos novios, claro. así como está esa apertura mental, también está esto otro que existe el poliamor, la independencia, o sea, pues yo creo que la son libertades más, de más libres, ¿no? Más de pensar por sí, sí mismo, sí. más como individual, ¿no? Que a ver, a mí me pasaba, te cuento desde mi lugar, ¿no? Que por ahí me pasaba que que estaba de novio y era, bueno, no tan de novio, pero bueno, este también era como el pegotín, ¿no? El ir a todos lados juntos, salía a bailar y que el otro no podía bailar solo porque se armaba una, no, ni te cuento. Y si la mujer iba a bailar sola, en mi adolescencia, más o menos lo mismo. Yo creo que hablan de esa libertad los adolescentes ahora, ¿no? De que sí. cada uno, o oh, estoy mal lo que digo, Candela. Claro, no, sí. Eh, el otro día yo hablaba con unos amigos de que um, como que está tomado que la libertad es no tener pareja. ¿Por qué? A yo ver, creo, explícame, explícame. Como que yo creo que, que si yo tengo novio, o lo que sea, ah, no. soy libre igual. Sí, no soy de nadie, ¿Eh? sos libre. O sea, soy vos podés libre. hacer lo que tenés ganas. Claro. ¿No? Sí, de hecho, la mujer casada, el hombre casado, el que está casado hace 25 años, también es libre. Claro. Todos somos libres. O sea, todos somos, todos libres. somos libres. Se supone que sí. sí. No es que me ponga de novia y me ponga un anillo me atan claro, los dedos. sí, de los manera. dedos o esposas o lo que fueran, claro. qué sé yo, claro. no sé. Sí, bueno, y... Yo creo que nosotros lo vemos más así. Sí, lo, viven, lo viven más así, sí, con otra más mentalidad. Relajados, más relajados, Somos libres, ¿Se llena por amor en la adolescencia? Olvídate, a morir. A morir ahora todavía. Pregúntale a Polivir. ¿A quién? No, una escritora, <risa> Polivir. Ah, bueno, me estás hablando de la Una escritora, una escritora que escribía libros para sí, nuestra sí, ver, adolescencia, sí. y llamaba Polivir, que nada, era una lágrima perdida. Bueno, ¿Y sí, sí, sí, no? ¿De dónde salen las, las telenovelas y no sé? Bueno, pero ¿viste que también ha cambiado eso? Porque antes las tenelo las no eh, telenovelas. Telenovelas. Eso no importa. ¿Me salió? ¿No importa? Sí antes las telenovelas eran puro amor puro llanto, puro me engañó no me engañaste, viste, toda esa historia y hoy es como, es más más, a ver si me explico, más tema adolescencia, más tema libertad, liberal, más, ¿viste las estrellas? No sé si alguien vio la, mm. las estrellas. Sí. Era como, no era tanto amor que venía, el llanto y todo esto. Sí, pero todas mamás? tienen un dejo de floricienta, todas <risa> tienen ese dejo así de violeta, floricienta. Sí, sí bueno, no se puede terminar, pero bueno. Bueno, pero en la adolescencia sí, porque o sea, tiene que ver con sufrir por amor, o sea... Sufren, no por, sé. sufren por amor todavía. Sí, Yo lloraba sí. un montón, me peleaba no, con bueno, mi Días... Si no sé si tres días para mí suf sufrí ah, no sé sí, no tiene que literal. decir candela ver, capaz canta, que es lo que tarda un mensaje de texto en llegarle al otro entender no, claro. lo que sufrí sí, sí, se sufre un montón igual igual se sufre igual eso se no sufre cambia. Igual, no cambia. Y esto de los mensajes de texto, claro, ahí está otra diferencia que encontramos. Viste, vos dijiste, es solamente un mensaje de texto. Antes capaz que sufríamos tres días porque no teníamos cómo comunicarnos. Claro. Hoy en día sí. Y ahora capaz estamos. termina sufriendo más por, porque... Y porque me parece sí, que cambió, me dejó, no pero en realidad no pasó el bondi, no hubo el tren, no pudo llegar el pobre ah, pib y no, vos te sí, comiste sí. que te dejó, ¿entendés? No, ahora ahora, capaz, ahora, rápido, ahora me te me, deja... Eh, me clavó el visto. Te clavó el visto y te dejó. <ríe> este, ¿no? ¿Entendés? Y vos decís, aparte <ríe> la máquina... Imagina que te haces, porque no... no, ¿por qué no, no? no. Contanos un poquito, a ver cómo es esto del, del WhatsApp y en los adolescentes, porque en los grandes, eh, ya sabemos cómo es el tema del WhatsApp, pero en los adolescentes están con ese me clavó el visto, no me mira. Eh. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos fijamos mucho. Va, yo tipo me quejo un montón de que me clavan el visto, de que no me contestan, de que me ignoran. Eh, más, allá sí. de, más allá de un, un amor, ¿no? No, eh, sí, sí. Estamos hablando de amistades también, sí, ¿no? sí. sí. Eh, ¿sí? como es Candela Molina con las amistades, por ejemplo. Candela Intensa. Molina, porque te estás hablando, hablando de adolescentes, sí, sí. ¿no es cierto? Intensa. Yo creo que hoy en día hay como mucha intensidad, como muchas emociones fuertes. Como que aman y aman, ¿entendés? No sé si me explico. El que ama, ama. Ama. Claro, o sea, sí, Un poquito más. Nos, nos expresamos demasiado. Y si estamos tristes, estamos re tristes, no tenemos un punto medio, la mayoría, ¿no? Obvio. Eh, creo que eso nos caracteriza bastante. Igual está bueno expresarse, yo creo que, que hay que buscar los espacios y, y bueno, y que uno antes quizás eh, las creencias nuestras con, por nuestros padres, ¿no? Como eran, que no, no, no me quejo de nada porque cada uno es como es, por, por cómo ha vivido su vida. Eh, creo que ahora lo que tienen más ustedes es la libertad para expresarse, eso hablábamos justamente. Sí. Hablar libremente de lo que sienten, ¿no? Sí. Eh. Y no, no estar tanto miedo, estar metido para adentro como por ahí estábamos antes, que nos las comíamos todas y las la metíamos para adentro, y no, es otra, otra historia. Sí, claro. Bueno, contame un poquito, Candela, ya que salimos de estas cuestiones, es verdad que dicen, porque buscando así, viste también vimos de lo, del... Que hay características de adolescentes de antes y características de los adolescentes de hoy. Y una de las características que dice que permanecen colgados muchas horas. Yo debo ser una adolescente eterna. ¿Quién? ¿El ¿No adolescente, adolescente permanece colgado de una percha? Hoy, no. el de hoy, ah. ¿eh? No, no, colgado a la ropa, sí. colgado, colgado, totalmente colgado. Sí. sí. Viven en el limbo. Sí. sí. Yo, no, yo creo que no es que, para nosotros no es vivir en el limbo porque. Ponele, vos capaz me ves y yo estuve dos horas en mi cuarto, capaz me, no estaba haciendo nada, pero yo capaz estaba hablando con mi amiga, como que yo sigo en el mundo, pero creo que se ve, como que no estamos. Sí, eso, lo, eso es lo que caracterizan como de que, hoy. Sí, como capaz me dicen. Sí, para mí sería más fácil que se hagan un holograma tuyo, es lo mismo, ¿me entendés? Me ponen un holograma tuyo en el cuarto y es lo mismo, o sea, no, pero está estudiando y para mí eso no logra, o sea, que está bien que así sea está buenísimo. Por, eh, eso no quiere decir que, que no estés haciendo nada, o sea, sí, claro, puedes estar investigando algo para estudiar. No, te hice, no hiciste nada, Estuviste todo el día con el teléfono y yo capaz hice tres trabajos, sí. eh, miré los Óscar y... Claro, es como que es verdad lo que dice. mira a lo que va, que esta es otra característica de los adolescentes actuales, ¿no? Como que están más, a pesar de elegir mucho sus amistades y dejar un poco de lado a la familia, que eso es lo que dicen, que creo que fue general en toda la adolescencia, eh, se habla también de que son muy individualistas. O sea, están muy metidos para adentro, hacen la suya. Y A mí me hubiese encantado. ¿Viste? Yo a veces me quería ir a la habitación a hacer la mía por ahí escuchar a él ¡Vení a comer! O sea, eran cuestiones así que te marcaban las creencias que nuestros padres traían y por ahí no nos permitían esa cosa que dice Candela, ¿no? Me encerré en mi cuarto y quizás quise un millón de cosas. Mm. Antes era, no estás haciendo nada, ¿sí? Pero bueno, está bueno. Está bueno, mirándolo por un lado, hay pro y hay contra, obviamente. Sí, aparte ¿no? de estar bueno. informados, porque no es que estás tirado en el cuarto y no tenés idea de lo que pasa del otro lado del mundo, ¿S3? qué sé yo, mínimamente estás informado. O sea, capaz que no sabes exactamente cuántos contagios de coronavirus hay, pero bueno, no tenés ideas más. de otras cosas, claro, ¿me entendés? Claro. Mismo con la Play, con los juegos... Eh, qué sé yo, mi hijo se conecta con gente que está en otro, de otros mundos, con gente sí, de otros no, mundos, no, no <risa> no idiomas, viste que los ¿Entendés? Claro. No sabés, oh, no, claro, no ¿no un, no sé, un peso acá equivale claro, a no sé cuánto en Uruguay, porque me lo dijo un chico que es de Uruguay, o sea, eso es re loco. Bueno, sí, pero, ¿sabés también? Yo de mi parte, bueno, no sé qué pensar acá me encanta, ya saben los adolescentes por eso este programa, joven pero es este, entender que que se van se han formateado tanto con el celular también que eso yo lo veo como un, como una, no, no quiero juzgar, pero lo veo como algo negativo no eh, están tan metidos en, sus, en su celular, que nos pasa también a los adultos que antes esto no nos pasaba como que se ha perdido la comunicación en un momento sí. con los amigos O sea, vos los ves y ya En un momento decís, che, armamos un grupo de Whatsapp Porque están todos Vos los ves ahí, 10, 20 pibes Y están, o sea, nosotros antes caché que Nos ponían música, papá, papá, papá Nos asaltos. vos a hacer un asalto Vos no, asalto. no me vas a dejar mentir. Bueno, perdón <risa> Yo no voy a ir a robarte Dijo Candela, andá a robar vos sola Ladrona Ah, no, no, no, mortal. <risa> Yo no voy a ir a asaltar nada, dijo Candela. Asaltamos sola. Bueno, Candela, ¿cómo se dice? ¿Juntada una, juntada. una juntada. Bueno, claro. bueno, antes era una asalto. Sí, ¿no? sí. Nos juntábamos y bailábamos. Una cancha claro. Y ahora va a, a la juntada. Y la juntada... Es estar que... usando el teléfono. Yo me requejo de eso. No me gusta, sí. pero inevitablemente lo hacés vos también. Yo me quejo, pero... Hasta que me doy cuenta y capaz pasaron 20 minutos y nadie dirigió la palabra y estuvimos todos con el teléfono. O sea que llegan a las 9 de la noche y se van a las 12 de la noche y dicen hola, qué tal, chao y mensajito por WhatsApp. Sí, o mirá tal cosa y le mostras el celular claro, a la otra. Sí, igual, sí. igual me parece que es, igual es una mentira, porque el que, ya, el que ya lo pasó sabe que lo que hoy para ellos es eso, dentro de 20 años el celular va a ser un embole, los hijos de estos chicos sí, van a estar no con sé, otra cosa. Qué sé yo, y sí, porque así como no vos sé. no tenías celular, el día de mañana, o sea, mi madre no lo tenía y tampoco tenía teléfono de línea, o sea. Es como que es, ver, eso va a ir cambiándome. Yo creo que sí, obviamente que va a cambiar, pero así como cambió la aurorita que vos dijiste... Eh, claro. Eh, ¿Cuántas veces salías a andar en la aurorita? ¿Vos sabés lo que es la aurorita, Candela, ahora? La bicicleta. La bicicleta, la bicicleta o en el monopatín sin, sin motor. Y, ¿Y cuántas veces salías en el día a andar en la aurorita? Pero aparte, eh, yo andaba por la calle en plena capital. O bueno. sea, por la vereda, no podías bajar a la calle a donde van los autos, por la vereda... Tenías que dar la vuelta a manzana, no podías cruzar de calle, o sea, hasta que pasé cierta edad, pero si no, era la vuelta a la manzana. y... ¿Pero cuánto tiempo? Y no sé, media hora. ¿Pero 40 minutos. Vez, o sea, ¿Media hora en todo el día? Sí, media hora, 40 minutos, una hora. También bueno. depende del lugar en donde creciste. Yo al crecer en el Capital lo tengo que vivir de esta manera. Claro, Capaz pero que vosotros al haber historia. crecido en Madariaga lo vivís de otra o sea, manera. Nosotros que vivimos en Madariaga, Pinamar, un paradisíaco estar acá. Pero te igual está con el celular. Candela, Candela, te pregunto, ¿cuántas veces salís a andar en bicicleta? No ando en bicicleta. La última vez que salí a andar en bicicleta, me caí. salí con tu querido <risas> hijo y sí. me choqué un cartel. Claro, porque me Por copiarlo, prima. porque es un genio, se metió, no sé qué hizo, y yo por querer copiarlo me metí, me la di contra un cartel de vidrio, ¿eh? No ah, sé cómo bueno. me cayó todo encima. O sea, pero eh, bueno, literalmente, ¿cuánto tiempo en bicicleta has andado desde...? No, muy no, poco. No, muy poco. Eso es lo que eh, pasa... He, he intentado, nos juntábamos a salir a andar en bicicleta por el centro y era todo un descontrol. Se nos salía de una, se le salía la cadena, la otra se caía. Un desastre. Bueno, y así cuando están en el centro con tus amigas y, o están en una juntada, juntada... ¿Viste que me salió? Juntada. juntada. Dije, junta. juntada. Juntada. están en una juntada con una amiga, así más o menos, ¿qué vocabulario utiliza un adolescente de hoy? Porque yo escucho, porque, por ejemplo, yo veo, bueno, nada que ver, porque no es Arre. Eh, el, pero lo veo así, el, el arre yo también a veces lo uso, porque antes nosotros éramos muy, muy, el osea, viste, teníamos una frase, de osea, porque era cheto, viste, osea, osea, sí. No chetismo. me camelees. No me camelees, sí. No me camelees. ¿Sabés qué significa no, no me camelees? No me estás miento. mintiendo mal. Ah, me no. estás mintiendo, pero mal. Y no me chuche Es como, me estás chamullando. Me estás chamullando, no, no me chamulles, chamulles igual. ¿Y ahora? ¿Qué era que, pasa que ahora cambia tan rápido porque es por el ARRE. ¿eh? Ya no se usa. Ya, ya no, no se usa, no, usa no. más. Igual el ARRE fue más de, la, de los adolescentes de los 2000. Y Pero aparte era muy cómico porque estaba el adolescente, hablaba, qué lindo esto que está acá, no qué bueno arre. Arre. ARRE. Bueno, <risa> ahora <risa> bueno. ahora bueno. se usa en vez del ARRE, que igual no, no se usa muchísimo como se usó el ARRE porque el ARRE fue increíble. el Ni idea es como ah volvimos ni idea tipo bueno como el tipo qué fea es no, la botella claro. tipo tipo nada tipo nada tipo... bueno Pero el nada fue terrible el nada es un garrobo dos palabras horror. decíamos nada yo era directora no. de la escuela y, y dos palabras me, me hicieron ver hablaba y de repente decía bueno nada Nada. horrible y después cuando lo escuchaba yo decía nada igual Pero que el tipo te... nada tipo nada tipo nada na. Tipo na. yo te digo una a ver si la sabes. Mama, mamadísimo, que no estamos hablando de que chupa alcohol, ¿eh? mamadísimo. No, eh, A ver si la cabezas. Sí, pero no la usamos nosotros. Es ¿Y como qué significa? Más, eh, yo te lo digo porque he hablado con españoles sí, eh, sí, sí. por redes sociales no, y, bueno, y creo que es como más por allá de España, eh, como que algo está, bueno, como un chico... Sí, sí es exacto. Mamadísimo. Está, que está, está re mamadísimo. fuerte. Así, bueno, está nosotros re, decimos, está re bueno, nosotros decimos está re fuerte. Está, está re, re bueno. chulo. Está re chulo, está re bueno. Bueno, acá mamadísimo lo, es una de las palabras. Sí. Eh, ¿Pana? Tipo amigo. Tipo bro. amigo. pero sí, está pa. bro, acá es más bro. Sí, claro, ¿verdad? medio colombiano. No, ¿Pana? Pero... Medio pana, sí, medio colombiano. Es colombiano sí. ¿Pana? pana. Sí. Pana. ¿Crush? Y tipo un amor platónico. ¿Cruz es un crush. amor platónico? Crash, ¿Nos tomamos crash? una cruz? cruciamos. No. Llamame no. a Johnny Deep Cruz. Claro, pero a no una. ¿Está el Cruz? Claro. Bueno, mira, qué loco. Llamamos para tener un crush. ¿Y por qué le dirán Cruz? ¿Por qué le dicen Cruz? idea. No sé de dónde viene. Ni idea. Yo igual la, le digo Cruz como un amor platónico, ah, pero crash que no es. tan... Es... Yo digo Crash. Ah, crash. es Crash. Perdón. Ah, eh, no, es como un amor, no, amor platónico, es pero no, que, que no es tan platónico, ¿no? Es tipo Harry Styles. Como un platónico cercano, ¿Se entiende? Muy bien. Un sí, sí, sí. platónico, que dijiste? Cercano, cercano, un amor imposible. Mmm, claro, sí. un Kevin Cosner para nosotros, un Mario Martínez, sí, un Johnny, Johnny Depp, bueno, para y vos. Y fue el mejor Dib. amigo de tu hermano, ¿Eh? ¿entendés? como una es? ¡El mejor amigo de, de, mi de mi <risas> Claro, ya te entendí, como claro. algo súper inalcanzable en donde además claro. hay un vínculo, capaz. Claro, claro pero que si sí lo, lo conoces y sí. sí le puedes dirigir la palabra. Ah, sí, pero sí, no puede registrar. No son idiomas. Claro, claro, no da para que. No, no Claro, ni, ni posibilidad de nada. No, capaz, no. o el hermano de una amiga que no da ni para es contárselo a tu amiga. No claro, claro. claro. Bueno, esas palabritas, por ejemplo, yo sé que una película se stalkea, se stalkea Se stalkea. Se stalkea. Pues yo stalkea. digo stalkea a otras personas y se stalkea pero. Stokea, porque stalkear creo que. Stalkear es, es como el, Te par... en Instagram. Me pasé es... tu Instagram, te stalkeo y te reviso todo el Instagram. Eso solamente. es stalkear, claro. Stalkear es, es. Sí. Y es, no spolear, es, polear, es, es Es contar una película. Contar una claro. película. ¿No? Pero estoquear, porque por ejemplo, un repositor estoquea. No, pero no estaban hablando de eso. Porque de está stock. estoqueando las góndolas, ¿me entendés? Tiene que saber cuánto stock le bueno, queda para saber cuántas latas de tomate le faltan. Pero algo parecido debe haber porque está mirando claro. las góndolas. Está góndoles, claro. Y que no está, está mirando tan las redes. Por eso no, te, te no, te tan errado, ni, ni no está juez. tan errado, no está tan errado. lejos del tema. <risas> che, ¿y este, viste este flaco del Masterchef que te dice Sape eh, y Barat? ¿Son palabras dentro del vocabulario de los adolescentes? ¿o no? ¿Quién? ¿Palabra? Eh, a Alex, a Canigia. ¿Alex Canigia? Sí, no, no, no, es de Alex Canigia nomás. ¿Es de Alex Canigia? <ríe> sí. Bueno. Los barats. Los barats. Sí, o pero sea, no no es de jodemos temas. también con eso, que lo conocemos. y se Entonces, memes. Sería lo que el tema que vamos a tocar después, bien tocado, que eran los influencers, ¿no? contemos un poquito el tema de la ropa. Vamos a tocar otro tema, a ver, la ropa, canciones, lo que quieras. La este, ropa. Ropa. Y hay, hay tanta ropa, hay tantos estilos Me encanta eso de ahora, que uno puede usar el estilo que quieras eh, el as, Aesthetic, se llama ¿Cómo? Aesthetic. Ah, bueno No es aesthetic Aesthetic Aesthetic, sí. bueno, ¿y qué significaría? Y hay, es como viene de estética, ¿no? Algo así Como que sí, hay muchos... Voy. La mejor aesthetic. estética no tengo hoy Tipo... <risa> bueno, no, no, no te me voy a poner a nombrar los Aesthetic, porque son todos nombres en inglés Yes. Eh, pero son estilos. Son diferentes estilos, estilos, estilos dejan. Diferentes estilos y me gusta que esté como normalizado el vos te vestís así, vestite como quieras. Eh, bueno, eso, eso sí. habla, habla de la personalidad, ¿no? Cada uno tiene hmm. la libertad de vestirse, volvemos a lo mismo. Eh, la libertad de vestirse como quieras y no a la moda. Eso es, claro. pasó de moda, qué y sé también yo. También como que hay, está de moda que haya muchos estilos. Entonces, bueno. hay un montón de estilos que están de moda. O sea, no es que hoy salen como la... ¿Te acordás de la, fa, la famosa pollerita tableada de antes? Bueno, ahora te pones una mini tableada, estás re bien vestida, estás re linda. Ay, voy a sacar la que tengo en el baulcito. Regálamela. ¿Sí? Ah, bueno, yo la saco, yo la tengo por, ¿Por ahí, sí, la voy a sacar. El champer. El la champer, era. re Muy bueno. La, el Ta, champer estaba la. de moda. Los vestidos bobos en nuestra época. Sí. ¿Cuáles son esos? Los vestiditos bobos eran los que venían tipo... Como eh, de de claro. Con una tirita atrás y acá salía tipo embarazada a la rodilla. No, más cortitos también, con morcegos. No, vos también. Estamos hablando de diferentes épocas mi amor. Yo los morcegos me los empecé a poner a los 40, ¿viste? Como de Claro, no, yo no los llegué a usar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo, porque sí. es la copia. Pero bueno, claro. lo bueno está lo que dice ella, ¿no? Que en este momento no existen modas, sino eh, diferentes estilos y está buenísimo. Vale, porque antes sí, estábamos bueno, si prendidos bien, a un lugar a ver qué era de moda. A, a ver, ¿sí? si bien sí hay una moda, obvio, como todo, pero es como muy muy versátil. Versátil sería la palabra dócil. Es que, libre, así sí. como como medio sí, ondeado, sí, si bien, ¿no? Sí, sí, sí. Está de moda lo minimalista ahora. Invierno 2021, eh, todos los minimalistas, sacos de cuero. No, eh. no, cuero no hablemos, cuero ecológico. Sí, bueno, ah, cuero. bueno, no hablemos eh. de cuero en arroba joven, por favor, los no, animalitos, no, porque sos defensor de los animales, sí. obviamente. Eh, bueno, y todas esas cosas, pero igual si vas si salís con una mini tableada, mucha gente te va a decir que linda estás vestida, tipo tus amigos, pero no, sé, ¿no? ¿entendés? Como sí. que es muy personal. Sí, y por ejemplo. Si sí, te flashea un flaco, ¿no? ¿Qué fla que te flashea un, un flaco? Bueno, no eh, antes se usaba la palabra flash. Antes se usaba, te flashea, te gusta, te... te ah, te, claro, como te, que te raya, como que te flashea. Bueno, sí, te raya un flaco que te claro, viste sí. por en algún lado. Eh, o sea, a ver, eh, si lo conoces, primero, antes no pedíamos el número de teléfono, podríamos estar llamando desde la casa, ¿no? Pero, no sé, como decíamos, cartitas de amor por... Mm, por este escritas, eh, papelitos por abajo de la puerta, papelitos el guardapolvo en el colegio. Ahora, Hoy es Lo seguís en Instagram. Le das me gusta a una foto vieja y lo agregás a mejores amigos. Si hace lo mismo, te corresponde. Si no, qué loco. no te das cuenta. Claro. Es como un ritual es de apareamiento. Todo digital, ¿eh? ¿Cómo un, claro. un ritual de apareamiento. Claro, Y claro, ¿Los, como... besos, los besos también se dan por Instagram y todo lo de la historia No, bueno, no. no eso eh, sigue siendo real, ¿no? Sigue siendo real, todavía sí Bueno, parece la, serie, pamo, antes. Parece la serie de One, ¿la vieron? No De One, pasó, One? Eh, para resumir, es eh, una bioquímica que encuentra una fórmula Que es que yo pongo, por ejemplo, un pelo mío en un sobre Lo mando a esa empresa de One y ahí aparece si tengo, eh, si existe mi media naranja en todos los sentidos. Para ah. el amor, ¿no? A nivel pareja. Entonces, la otra persona, si es que tengo una media nana es porque la otra persona, que puede estar en China, en Japón, sí. en, en cualquier lugar del mundo, puso también un pelo de él o de ella, no importa, pues te puede tocar una sí, chico, sí, un chico, Sí, lo que sea. Amor, que el, amor pelos, el amor, te pegó el amor con cualquiera, Cada con cual, el pelito. Entonces, eh, puso también su parte genética... Y, o sea, me tiene tengo que yo tener ganas de tener eh, de buscar a la otra persona. Me claro. bueno, puede decir, sí, hay coincidencia. Si querés, así es la serie, ¿no? Si querés saber quién es, bueno, listo. Tenés que ir, meterte y ver quién es. Bueno, está, está buena la serie, pero sería un poco así. Sí. Es como que la misma aplicación o en la misma red este está buscando a la pareja. Claro. Y, claro. Sí. sí. Sí, un poquito. Un, un poquito, poquito también sí. como dice Connie y un poquito como los adultos hoy en día que tienen Tinder y... No te ríes. Me <risa> <tanta> <risa> gracia Tinder. <risa> pero... no sé. A mí me parece Tinder. <risa> me existe, parece como si amiga. fuera un jardín <risa> de infantes. Pero, pero aparte, aparte me <risa> causa <risa> gracia porque se me ríe en la cara. <risa> no es que me da gracia... Bueno, pero hay chicos de 20 que usan Tinder igual. Porque nos todo esto antes. Lo, eh, claro, porque todo esto que vemos antes nosotros, ni, o sea, ni lo que teníamos era, nos gustaba un pibe y nos costaba horrores. Me acuerdo que estábamos en los boliches bailables y, y nos sentábamos en los lentos y te decía, planchaste los lentos y no te sacaba a bailar. Y si estabas moviéndote, claro, bailando, lentos, y venían los lentos, bajabas corriendo a sentarte para que el chico que te gustaba te viniera a sacar a bailar. Y ahí podía haber. Un touch, como se dice ahora en Tinder, ¿viste? Sí, un match. Bien, un match, un touch, un match. <risa> dice que un, no match point, un match point. Pero de última, ese match point es físico. Acá no, claro, no hay acá nada físico. No hay nada físico, hasta el momento hasta de concretar, ¿no? Se... Claro, hasta, hasta que se, se, se junten, vean. Entonces, claro. ¿Y cuánto tiempo puede pasar hasta que se junten? Y tenés de todo. Pueden pasar, puede ser al otro día, como, como puede ser en, en mucho tiempo. Tipo, dos meses. Meses, ah, o sea, hablar. Que, digitalmente, o sea, por por eh, Internet durante el tiempo que dure. Y hoy en día el Facebook, ustedes no le, ni lo usan, no. No usan Instagram. No. ¿TikTok? No, no, sí, Instagram. Mismo. Instagram, no. mucho Instagram. Sí. Ok. ¿Y, y la música? ¿Qué música? Porque yo me acuerdo de nosotros la música de Palito Ortega. Despeinada. Ah, y ahora ah, también ah, hay mucho estilo de música, ¿sí? ¿entendés? Claro. Como la ropa pasa. Eh, a mí me pasa que no. No conozco mucho de la música de ahora, hora de moda, moda. Como capaz parezco, yo digo, me río porque parezco mi mamá, porque capaz eh, estaba ahí con las chicas y sí. ponen una canción y yo, ay, esta canción me gusta, me gusta, me gusta, ¿cómo se llama? Y tipo, me miran re raro, tipo, no 11 vea y yo, ay, bueno. Y entonces después les pregunto, chicas, ¿cómo se llamaba la canción que me gustaba? Porque no retengo esas cosas, pero bueno, que eso también sí es me muy parecido. variado. Es muy variado, tenés chicos que escuchan rock nacional, que escuchan K-pop, eh, bueno, después trap, que es lo que más. Bueno, pero más, yo te voy a un, a un tema. R vos nombraste rock nacional. El rock nacional es lo más, ¿no? Es una de las cosas que ya Yo mm. me saco el sombrero con el rock nacional. Pero si yo te hablo de almendra, por ejemplo. No, ni idea. Bueno, ¿cuál sería una, el rock nacional de una hoy? Una fruta seca. No, no, no sé, no sé ni idea. Yo no escucho, entonces no sé. Ah, ¿no escuchás rock nacional? No, pero no. Ah, bueno, por ejemplo, yo te hablo del tema que tenemos tira para arriba. ¿Lo ubicás? Eh. Para tira, tira para, para sí, arriba, sí, sí. tira... Sí, lo ubicás, Miguel sí, Mateo. Ubico, sí. eh, Charlie García, sí. Sí. Lo que pasa es que hay muchos temas del rock nacional también, o muchos temas de antes que están muy remisados, o trapeados, o rapeados, como... Sí. como, como con la letra de antes y puesto en otra versión, ¿no? Muchas claro. versiones... No claro. te, pero te digo, María Becerra. Sí, María Becerra. Sí, ese sí, lo, lo sí, cantás, bien, ¿no? Sí, Sí, sí lo que pasa es que no hay músicos como antes. Vos no encontrás hoy un referente de los chicos de la edad de Cande que sea como Mick Jagger, ni a palos. Igual que, creo un que Michael no. Jackson, pero no bueno. lo encontrás ni ahí. Bueno, y pero... no lo va a ver, para mí, no lo va a ver capaz. De acá a tres meses veo un video, me sorprendo y te digo, mirá, acá hay un pibito de 20 años que es un futuro Mick, Jag eh, Mick, Mick Jagger sí, sí, no. o Michael Jackson o una Madonna Vos conocés a Madonna. Sí, obvio. Sí. Y no, claro, lo más parecido, Son... ponerle Britney. Bueno, Britney, claro. Britney Spears. Sí, pero ya vi? está sí, bien. Sí, sí, sí, la escuché. Bueno, ya está lista. Britney, no, sí. claro, es de los 2000, Britney. Y ahora Ariana Grande. Sí. Claro. Harry Styles. Sí. Pero ¿cuánto dura? Lali. No, fueron... Lali Esposito. Es una de las que más ha durado. Tienes Lali todo es también. también. Sí. Sí, pero ya, sí, sí, pero ya en cualquier momento la quedan. Sí, o sea, después, ya teoría, ya olvidás. No, claro, no son que temas no son que, que perduran, ¿viste? Claro, sí. No son íconos. No, no, no, no son eso, eternos como, claro, como nos como pasa con lo, los nuestros, ¿no? Bueno, eh, a, mi parece. a mi generación eh, le pasó que eh, algo icónico fue One Direction. Claro, y no hablo como fan de One Direction, pero fue icónico. Direction. ¿One, Direc no, One, One, One Direction. Direction? One Direction. One Direction. No iré eh, eso. Fue icónico. Sí, otra bueno. banda. Fue súper icónico. Igual ya no están más, como que no, ya recaducaron, sí, pero, pero siguen, ¿entendés? Como que no. Sí, bueno, saliden. Coldplay tiene algo de eso Coldplay también. también sí. Coldplay eh. tiene algo de eso. Nirvana en su momento también. Nirvana tiene sí, algo de eso. pero viste que también fueron pasando. Y no sí. es que hoy digas, wow, qué ganas de escuchar un tema de Nirvana o qué ganas de escuchar un tema de esa banda, porque no. Y a nosotros nos pasa que han pasado 40 años. Y seguimos escuchando los Beatles. Sí. Hoy en día son bandas, por ejemplo, te digo que son viejos, que bueno, son de, hace de la época de mi hermano, que ni siquiera de mi época fueron, y todavía siguen sonando el día bueno, de hoy. Bueno, nosotros también podemos escuchar los Beatles, Queen. Queen, bueno, ¿ves? Los eso, eso es una banda que perdura, ¿sí? Bueno, yo creo que hay millones de cosas para hablar de los adolescentes y de las. Eh, sí, estaba pensando estaba en preguntarle a Canes, ¿eh? si te pones a pensar cosas de tu mamá o de tus abuelos ¿Hay algo que hoy decís qué bueno es eso, que está, qué bueno que estaría que estuviera ¿Me explico eh, lo que te quiero no. preguntar? ¿Tipo, ¿Hay algo de ese pasado o de esa otra época que te gustaría que hoy estuviera? Ay, no, a mí me gustaría que no, no, habría, no hubiera tanta tecnología ajá, que no ajá. O sea, mejor dicho que la tecnología sea usada y no claro, con sí. el mal uso, ¿no? Claro. Porque la tecnología sí, está buena que también. Que hubiera más comunicación real. Claro. A ver, también está buena ¿no? la tecnología, pero... Y cómo nos comunicamos con otros chicos de otros lugares, así, pero que también haya una comunicación eh, física. Física. física. O sea, real. Bueno, o sea, no hay nada ni que eh, echarle la, todo a, a mal lo anterior. Ni que todo está mal hoy Yo creo que es una evolución de cada adolescente Hemos tenido cosas lindas Las recordamos con mucho amor Y vos el día de mañana seguramente Lo vas a recordar con mucho amor a esto Y quizás se junten con tu vieja O con la abuela Porque ahora viene el reportaje que le hiciste a la abuela y a papá eh, Para ver las diferencias Y realmente digas ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué, qué embole que fue! Sí. Así que bueno Nos vamos a despedir de este bloque Y nos, vamos, eh, nos encontramos después del de la que tenemos la entrevista de Cande con las vamos otras horas sí, ¿Vamos, vamos ahora a la entrevista ¿no? vamos a bueno vamos no sé que... vamos a vamos a un tema y después no, hacemos bueno. la entrevista de, de Cande bueno dale ahí vamos y escucharnos después ser ¿eh? nosotros